Lamento Les toca callar Porque los muertos mi invitan lamento Arriba la palita por favor Los ven nos ven reír, nos ven amar, nos ven luchar, nos ven detrás de su armadura. Van para atrás, viven atrás y pon detrás de su armadura. Tienen miedo, porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo, que lo que no tenemos es miedo. ¿Por qué? Que lo que no tenemos. Nos ven como un vientre, es la primera que mata el modelo Para que tú compres un frasco de miel Bien dulce, obediente, con linda etiqueta Y cuando se acaba, nos tiran al tacho Total, compran otros y son tan baratos Nos matan, perdón, nos tiran al tacho Pero no te olvides que para tu colmena, tu miel y tu estado Necesitas que nazca una reina y que llene todos tus frascos. Ándate con cuidado, de un día cruzarte con la coronada apuntando en tu frente. Y que no sea miel la que escupa en tu cara, porque por una que te llevas toda no le. Soy la desaparecida Soy la niña en la esquina que por el bajo entregó su vida Pero ándate cuidando. Hasta con. tu colmena tu miel y tu estado de la re Una amenaza, política y quieta, también callada, pero conmigo no, no, no funciona, es harta quietas, calladas y quietas, y calladas para abajo, para abajo, para abajo, el patriarcado es para abajo para arriba, para arriba, para arriba, es la lucha feminista y dice para abajo, para abajo es para abajo y para arriba y para arriba ¡Vamos ¡Oh, las pibas que están en primera fila! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no, y una... Gracias, mándame la pista uh, yeah. Tanto que apriete los dientes darme tanto como si dependiera tu muerte ¡Date atento! Que vengo informar de este mundo no este, buscando justicia. El carnito de la calle que te vi. Pues sentí en mis problemas, mi amor. La, la, la voy a venir todos los días. La, la, la, una vez más. la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la Ustedes me Mama, siguen. Vamos, vamos, Y dice así. Reviento la lógica el primera artilugio de quienes se han su